inmediata, tiene que ver sobre todo eh, con la coordinación que debe haber entre entre los entre el centro y los padres. Es decir, cuando surge un problema, eh, lo que se pide es que, es que la respuesta en casa sea mm, parecida a la que ha habido en el centro, o por lo menos que sea coordinada. Eh, y eso, ah, eso a veces lo he hecho en falta. Cuando tú te comunicas con los padres, a veces eh, los padres nos ponemos a la defensiva y justificamos en exceso la actitud de, de nuestro hijo, cuando, cuando la intención del centro no es precisamente reprochar.